Hola, qué tal a todos. Eh, hoy tengo el gusto de presentar a mi colega y amigo, el doctor Roberto Rodríguez García, del cual vamos a conocer un poco más en Médicos Sobresalientes. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez Gracias por considerarme tu amigo. Yo te aprecio mucho, te quiero mucho. Uh, eres mi amigo, mi colega y mi maestro. Aquí estoy. Gracias, Roberto, pues entrando muchas gracias. Pues entrando en materia, platícanos qué, qué, qué ha sido de tu vida, de dónde naciste, ¿Cómo, cómo fue tu infancia. Bueno, yo soy Roberto Rodríguez García y soy originario, nacido en Orizaba, Veracruz en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 20 de mayo de 1952. Pero mi familia siempre vivió en Río Blanco, Veracruz, que está muy cerquita de Orizaba. De hecho, la división entre Orizaba y Río Blanco es una calle. Pasa uno los arcos y de un lado es Orizaba y del otro lado es Río Blanco, Veracruz. Río Blanco, Veracruz, pues es la cuna de la Revolución Mexicana, allá por 1910. Eh, algunas gentes deben de saber de los mártires de Chicago y los mártires de Río Blanco. Bueno, pues yo soy de ahí. Y como somos muy bravos por ahí, entonces nos dicen a los río Blanquenses los chismosos. <risa> no ustedes están los chayoteros, ¿no? Los chayoteros son los de Orizaba. Y bueno, nosotros bueno. los de Río Blanco... ¿Y cómo, cómo, cómo fue tu, tu ambiente? ¿Eres el mayor? Luchimos. ¿Cuántos hermanos fueron? Bueno, yo provengo de una familia de 18 hermanos, mi padre y mi madre. Yo soy el tercero de arriba para abajo de los hermanos y de ahí eh, tengo hermanos de 48 años hasta los 71 años. En 25 años, mi pobre madre tuvo 18 chamacos que parecía coneja. Cada año, cada año y medio, cada dos años tenía un bebé. Entonces mi, mi mamá pues siempre estaba, estaba en el hospital, pues porque tenía un chamaco cada rato, ¿no? Cuando mi madre estaba en el hospital, entonces mi padre, un hombre muy respetable, se encargaba de todo en la casa. Me acuerdo que él lavaba la ropa, él hacía la comida, él trapeaba, se iba a trabajar, era un hombre muy muy trabajador muy muy querendón nos quería mucho nos abrazaba nos cargaba nos compraba nuestros, nuestros juguetes sí siempre nunca tuve problemas de andar descalzo de pantalones, no yo siempre andaba vestidito con mis zapatitos y, y bueno pues nuestro mi padre eh, era un hombre eh, que nos enseñó muchísimas cosas y por eso casi todos mis hermanos son profesionistas. Pues debes de saber que tengo un hermano pediatra que vive en la Ciudad de México, que se acaba de jubilar del Seguro Social. Entonces, no sé si estudiamos pediatría porque éramos muchos o porque la vida nos llevó a ser pediatras. Pero mi familia es muy grande, tengo muchos, mucha familia, mucha, mucha. Oye, pues qué grande riqueza, ¿no? Porque no hay mayor riqueza que la gente que te quiere... La gente, y la que más te quiere, pues es la gente de tu familia. Entonces, pues eres muy rico en ese aspecto. ¿Y cómo, cómo fue tu vida ya para decidirte a ser médico, tú en lo personal? Pues esa es una, una anécdota muy bonita para mí, porque nosotros, pues yo nací en el Seguro Social y siempre tuvimos Seguro Social. Mi padre fue uno de los primeros trabajadores que tuvo Seguro Social. Entonces, cuando me acuerdo, recuerdo ya muy bien, cuando íbamos a, mi mamá nos llevaba con el médico, el médico familiar. Entonces, el médico era una persona muy amable, pero muy amable con mi mamá, eh, muy respetuoso, siempre iba muy bien vestido, siempre con la corbata, siempre bien peinado, muy pulcro. Y entonces, yo creo que esa, esa imagen se me quedó grabada en mi cerebro y a los 8 años yo dije quiero ser doctor casi todos mis alumnos que yo les pregunto por qué quieren ser doctores el 85% me dicen que desde niños habían decidido ser doctores entonces no sé si se trae o se o se forma en la vida pero pues para ser médico primero tiene uno que tener muchas ganas de serlo y ayudar a la gente si no ayudan a la gente pues mejor ni ser médico Oye, platícanos un poco ya, cuando ya entraste a la escuela de medicina, ¿cómo, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo eras tú de estudiante? ¿En dónde estudiaste? Platícanos un poco de eso. Bueno, yo empecé la carrera de medicina aquí en el campus Minatitlán, aquí en esta ciudad donde estoy ahorita, Minatitlán, Veracruz. Eh, la escuela, yo vivía en Coatzacoalcos, Veracruz, y me inscribí aquí en Minatitlán, Veracruz, entonces... Yo era trabajador del Seguro Social. Yo empecé a trabajar en el Seguro Social cuando tenía 19 años. Entonces, eh, empecé a estudiar en la tarde medicina y en la mañana trabajaba en el Seguro Social. Entonces viajaba todos los días de Coxcalo a Minatitlán. Y para mí, pues era, no, pues, no había ningún problema. Yo agarraba mi camión y vámonos para Minatitlán. Y. Pues el estudio, a pesar de que trabajaba yo primero en la mañana, después trabajaba en la tarde, y después tra finalmente trabajaba yo de noche, entonces yo estudiaba muchísimo. ¿no? Para mí era un placer estar estudiando como loco, y entonces, pues me fue muy bien. De hecho, ocupé el doceavo lugar de mi generación, que éramos 105, yo fui el doceavo, y pues me fue a todo ver la carrera. Sí, no pasa de que anda uno para arriba y para abajo y estudia, estudia como loco, pero pues el Seguro Social me becó en los últimos semestres, durante los durante seis semestres me becó para salir a las seis de la mañana, para que yo llegara a las siete de la mañana a la escuela, me daba beca de hora y media. Y entonces eso me ayudó muchísimo para poder terminar mi carrera. De hecho, el Seguro Social me ayudó siempre, me ayudó el Seguro Social para adquirir las becas y para formarme ahí en, en el Seguro Social. Por eso amo tanto al Seguro Social. Tengo un águila aquí en mi pecho. Y tienes toda la razón. ¿Y cómo decidiste ser pediatra? Pues esta es otra historia muy bonita, a lo mejor para mí, pero para el que voy a referir. Yo, yo estaba en mi antitán, los grupos están formados del 1, 2 y 3. Y así después al siguiente semestre, 200, 300, 400, 500, hasta llegar al, al décimo, ¿no? Entonces era 1, 2 y 3. Yo siempre estuve en el grupo 2. Eh, cuando empieza a haber problemas con los horarios por mi trabajo, entonces decido cambiarme a otro grupo. Y en ese grupo, pues había otro pediatra que yo no conocía. Y entonces, un día en una plática sobre fibra me pregunta, eh, finalmente, después de que ya le había preguntado a todos mis compañeros, como yo, a mí no me conocía. Entonces, me pregunta a mí yo le contesto, le doy todas las respuestas, ¿no? Entonces, tenemos una discusión ahí y me dice, mira, si lo que me estás diciendo me lo demuestras, pues te pongo 10 y no vuelves a regresar a mi clase. Le dije, sí, doctor, ¿cómo no? Al día siguiente llevé como 8 o 10 libros donde decía lo que yo decía. Y ya cuando terminó la clase y le pregunté por qué, este, que si no revisábamos el día anterior, me dijo baboso. Y se fue, se, se dio la vuelta y se fue. Entonces, viendo eso, pues me leí en Nelson de ida y vuelta. Y entonces yo creo que por eso me hice pediatra. Te o sea, se un tanto de pediatría. Que finalmente, pues dije, no, pues si aquí llevo el caminito andado, pues aquí me quedo en pediatría, ¿no? Y así fue que me hizo pediatra. O digo yo, aparte de la cuestión de que tengo muchos hermanos y muchos sobrinos. Hijos y Ese, ese será un tema en otra entrevista. Eh, pero ahorita me gustaría que me dijeras... ¿Cómo te dio eh, la idea de la investigación? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer investigación? Esa es otra pregunta muy importante para mí en mi vida, ¿verdad? Yo desde que era estudiante, yo leía muchas revistas. Y leía las revistas, pues porque ahí tenía yo la biblioteca en el Seguro Social. Me hice amigo de la bibliotecaria. y Entonces, pues yo tenía a mi disposición todas las revistas y todos los libros. Entonces, yo siempre estaba revisando eh, las revistas porque había un estante donde se ponían las revistas que iban llegando. Entonces, yo siempre, desde muchos años atrás de ahí, la revista de nuestro mexicano del Seguro Social, el Boletín Médico del Hospital Infantil de México, la revista mexicana de Pediatría y todas las demás revistas que llegaban eh, en inglés, eh, les echaba una, una ojeada, ¿no? Ahí me paraba yo y estaba, revise, revise, revise, revise, y la que me gustaba la leía. Bueno, estando de residente en Veracruz, donde tú eras mi maestro, eh, estaba leyendo una revista de pediatría y en ese momento leí los requisitos de, para entrar a la Academia Mexicana de Pediatría. Y entonces me dije, no, pues yo quiero pertenecer a este grupo. Había dos requisitos que eran muy difíciles de pasar. El primero de ellos era que tenías que tener 10 años de práctica médica y el otro requisito, pues, era que tenías que tener mis publicaciones. Entonces dije, no, pues, yo aquí, pues, si quiero llegar, pues, tengo que ponerme a trabajar. Y entonces, bueno, hice mi tesis de, de frecuencia de la cara a nivel del mar. Y esa fue mi primera publicación. La doctora Guadalupe, eh, ahorita se me olvida su nombre, pero ella fue mi asesora hicimos la primera publicación en la revista mexicana de pediatría y de ahí pues seguí publicando hasta que llegó llegaron los 10 años para ese tiempo ya tenía 11, 11 artículos, eh, hice llené mi convocatoria y me propuse y me aceptaron y entonces así es que me hice miembro de la academia mexicana de pediatría y, y actualmente cuántas publicaciones tienes pues debo tener, eh, así ya publicadas, 95. Y tengo tres, cuatro, una que está que no sale todavía, pero que ya está aceptada, que es en la revista de medicina interna de México. Y tres más que acabo de mandar al boletín de Sonora, eh, boletín clínico del hospital Infantil de Sonora. Eh, tengo otra que estoy por mandar aquí a la revista de aquí, de la UB. Eh, y pues ahorita estoy sin hacer nada, no escribo, no veo nada. Nunca me duda de, de que eres una gran inspiración para muchos de nosotros. Muchas gracias. a otros médicos. Y yo te quisiera pedir ya por último, en esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a todas las, esas personas que desean ser médicos. Pues si lo desean ser, que se lo sean, que no se pierdan. Fíjate que antes yo les decía a los muchachos, no, no estudies medicina, es muy sufrida. Pero después de tantos años y ver que puede haber alguna mente brillante médica que es que se dedique mucho a la investigación, que sea muy buen doctor, que dije, no, al contrario, ahora el que quiera ser médico, le voy a decir que sea médico y que le eche muchas ganas este asunto, que es tan bonita la medicina, muy sufrida, mucho, mucho, muy sufrida. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, yo estoy muy contento de ser médico, de ser pediatra, de poder ayudar a la gente, a los colegas y a toda gente que se me acerca. Si alguien se me acerca y me pide ayuda, yo con todo gusto, con todo mi corazón, yo los ayudo. No importa lo que tenga que hacer. Roberto, te agradezco mucho esta primera entrevista. Definitivamente eres un médico maravilloso, una excelente persona, un padre de familia excepcional. Y yo en lo personal me jacto de decir que soy tu amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Un abrazote y un abrazo para todos y un saludo para todos. Buenas tardes.